Solo Dios y yo sabemos mi historia, por lo tanto Él es el único que puede juzgarme. Porque en este mundo hay gente que habla de los demás y está peor que uno. Las personas siempre tenderán a criticar tus actos, de hecho existen 12 razones por las cuales la gente critica. ¿Quieres saber por qué te señalan? Este es Rafael Gómez y hoy quiero invitarte a que escuches esta reflexión. Pero antes te invito a que te suscribas al canal. Número 1. Envidia. Por mucho que intentes caer bien, la envidia siempre será una de las cosas que hace que la gente te deteste, y lo que es peor, que te critique sin apenas conocerte. Número 1. Competencia. La competencia es una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. La necesidad de destacar y ser reconocidos puede hacer que algunas personas busquen hacerse notar de cualquier manera, incluso si eso significa hablar mal de otros. La competencia también puede surgir cuando hay recursos limitados, como trabajo o atención, y las personas ven a otros como un obstáculo para sus objetivos. La envidia y los celos también pueden ser motivos para hablar mal de alguien. Celos Número 2. Desacuerdos en el trabajo o en la escuela Los desacuerdos en el trabajo o en la escuela pueden ser otra fuente de crítica negativa y hablar mal de otras personas. Cuando las opiniones y objetivos no coinciden, las tensiones pueden surgir y las personas pueden recurrir a hablar mal de sus colegas o compañeros de clase para desacreditarlos. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para la dinámica en el lugar de trabajo o en la escuela y puede socavar la confianza y el respeto mutuo. Rivalidad deportiva. Diferencias culturales. Número 3. Abuso de poder. El abuso de poder puede ser una fuente importante de crítica negativa y hablar mal de otras personas. Cuando alguien tiene una posición de poder, Pueden abusar de esa posición para desacreditar o hacer daño a otros. Esto puede incluir difamar o hablar mal de alguien con el objetivo de socavar su reputación o hacerles parecer inferiores. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para las relaciones y la dinámica en el lugar de trabajo o en la escuela. Número 4. Diferencia de clase social. La diferencia de clase social puede ser una fuente importante de crítica negativa y hablar mal de otras personas. La sociedad a menudo valora ciertas características y estatus sociales, y algunas personas pueden sentir celos o envidia hacia aquellos que perciben como estando en una clase social más alta. Esto puede llevar a la crítica negativa y hablar mal de otras personas, con el objetivo de desacreditarlos o hacerlos parecer inferiores. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para las relaciones y la dinámica social, y puede socavar la confianza y el respeto mutuo. Diferencia de ingresos Diferencia de edad Número 5. Ausencia de empatía La ausencia de empatía puede ser una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas. Cuando falta la empatía, es más fácil hablar mal de los demás sin tener en cuenta sus sentimientos y sin intentar comprender su situación. Esto puede llevar a la crítica negativa y el hablar mal de los demás, y puede socavar las relaciones y la dinámica social. Es importante trabajar en la construcción de empatía y comprensión y reconocer que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Desacuerdos en la familia. Número 6. Comportamiento manipulativo. El comportamiento manipulativo puede ser una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. Las personas manipuladoras a menudo utilizan tácticas engañosas y estratagemas para influir en las opiniones y acciones de los demás. Esto puede incluir hablar mal de otras personas para socavar su reputación y hacerlas parecer menos dignas de confianza. Este tipo de comportamiento puede ser perjudicial para las relaciones y la dinámica social, y puede socavar la confianza y el respeto mutuo. Es importante estar alerta ante las tácticas manipuladoras y no dejarse influir por ellas. Número 7. Comportamiento egoísta. El comportamiento egoísta puede ser una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. Las personas egoístas pueden estar más preocupadas por sus propios intereses y deseos que por los de los demás, lo que puede llevar a comportamientos insensibles y poco considerados hacia los demás. Esto puede incluir hablar mal de otras personas para socavar su reputación y hacerlas parecer menos dignas de confianza. Este tipo de comportamiento puede socavar las relaciones y la dinámica social, y puede socavar la confianza y el respeto mutuo. Es importante trabajar en la construcción de relaciones más equitativas y saludables y aprender a ser más considerados y compasivos con los demás. Número 8. Comportamiento falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad en el comportamiento puede ser una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. Cuando las personas evaden su responsabilidad y culpan a los demás por sus acciones o problemas, pueden desencadenar una dinámica negativa en las relaciones. Esto puede incluir hablar mal de otras personas para justificar su propio comportamiento y hacer que otros parezcan responsables de sus acciones. La falta de responsabilidad puede socavar la confianza y el respeto mutuo y puede hacer que las relaciones sean menos saludables y productivas. Es importante tomar responsabilidad por nuestras acciones y aprender a trabajar juntos para resolver los problemas y construir relaciones más saludables y fuertes. Al hacerlo, podemos crear un entorno más justo y equitativo para todos. Número 9. Ausencia de humildad. La ausencia de humildad puede ser una de las principales razones por las que las personas hablan mal de otras. Cuando las personas carecen de humildad, pueden sentir una necesidad constante de exagerar sus logros y minimizar los logros de los demás. Esto puede incluir hablar mal de otras personas para socavar su reputación y hacer que parezcan menos capaces o exitosos. La ausencia de humildad puede socavar la confianza y el respeto mutuo, y puede hacer que las relaciones sean menos saludables y productivas. Es importante trabajar en la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la humildad y aprender a reconocer y valorar las contribuciones de los demás. Al hacerlo, podemos crear un entorno más justo y equitativo para todos. Número 10. Comportamiento Falta de Tolerancia. La falta de tolerancia es otro factor que puede llevar a las personas a hablar mal de otras. Cuando las personas no tienen tolerancia a las opiniones, creencias, cultura o formas de vida de los demás, pueden sentir una necesidad de criticar o ridiculizar a aquellos que son diferentes a ellos. Esta actitud intolerante puede surgir de la ignorancia, el prejuicio o la falta de comprensión. Al hablar mal de los demás, las personas intolerantes pueden tratar de reforzar su propia identidad y sentido de pertenencia, pero en realidad solo están perpetuando la división y el conflicto. La tolerancia es esencial para construir relaciones saludables y para vivir en una sociedad más justa e inclusiva. Es importante aprender a respetar y aceptar a los demás, aunque sean diferentes a nosotros, y trabajar juntos para crear un futuro más tolerante y colaborativo. Número 11. Falta de compromiso. La falta de compromiso puede ser una razón por la cual las personas hablan mal de otras. Cuando alguien no cumple con sus responsabilidades o no demuestra un esfuerzo real para alcanzar sus objetivos, puede generar frustración y desconfianza en los demás. Esto puede llevar a que aquellos que están comprometidos con sus metas y responsabilidades sientan que están trabajando duro mientras que otros no lo hacen y, por lo tanto, puedan hablar mal de ellos. La falta de compromiso también puede ser perjudicial para el desempeño en el trabajo, las relaciones personales y la vida en general. Es importante reconocer la importancia del compromiso y trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y mantener relaciones saludables y productivas. Un compromiso sólido y responsable contribuye a una sociedad más unida y exitosa. Número 12. Negativo o deprimido. El comportamiento negativo o deprimido puede ser una razón por la cual las personas hablan mal de otras. Cuando alguien está constantemente experimentando pensamientos y emociones negativas, puede ser percibido como pesimista y pesado por los demás. Esta actitud puede afectar la energía y el buen ánimo de los que lo rodean y puede llevar a la evitación o la crítica. Es importante reconocer que la depresión es una enfermedad seria que puede requerir ayuda profesional, pero también es importante esforzarse por mantener una actitud positiva y buscar ayuda si se siente abrumado por pensamientos y emociones negativas. La atención a la salud mental y emocional puede mejorar la calidad de vida de uno mismo y de los que están a su alrededor y ayudar a mantener relaciones saludables y positivas. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien habló mal de ti? ¿Qué crees que pasó? Será por tus creencias tu forma de ser o vestir. Sea como sea, la gente siempre hablará mal de ti. Lo importante es mantenerte en plena convicción de que tú y tu opinión es lo único que cuentan. Y con la bendición de Dios, no necesitas de nadie más.